Bueno, por supuesto, hice la aclaración porque está Gabriel Puricelli, que es especialista, analista internacional, eh, investigador del Observatorio de Políticas Públicas, y digo, va a decir, me tengo que poner peluca para hablar de este programa. No, de ninguna manera. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal, esa? Bien, este, estoy muy conmovida por las eh, manifestaciones este, que se han visto en, en Caracas, el pueblo en la calle despidiendo a un líder. Son pocos fenómenos este, de los cuales uno tenga registro que este, tengan esta magnitud, me parece, ¿no? Evidentemente lo, los grandes líderes siempre están acompañados de este tipo de, de recuerdo de su pueblo cuando, cuando se da la, la muerte. Eh, no es sí casi un caso único en la historia venezolana, eh, marcó una época, marcó los últimos 14 años de manera ininterrumpida de la política venezolana y estuvo presente en ella desde 1992 durante ese intento fallido de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez que lo llevó a la, a la cárcel, así que un hombre que indudablemente de una manera u otra ha marcado los últimos 20 años de la política venezolana y no, no se puede entender absolutamente nada de los últimos 20 años de Venezuela sin hacer referencia a él. Son pocos los casos que tenemos hoy en Latinoamérica donde un líder eh, le pone su marca a un periodo tan largo de tiempo Si pensamos en la, en la Argentina, en los últimos 20 años hemos tenido unos cuantos eh, presidentes, incluso muchos en, en pocos días, sí, eh, tal cual. Hace, hace una década, así que es difícil de encontrar un punto de comparación en este momento en la, en la región. Pero algo ha pasado, Gabriel, porque digo si no, no sale la gente masivamente a la calle como se ve aquí, digo hay, hay por supuesto una marca... Eh, de Hugo Chávez, pero una marca ampliamente positiva, digo, esto más allá de, de lo demonizada que estaba su figura, básicamente por los medios, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente el, eh, hay un, un momento de quiebre que es previo a la irrupción de eh, Chávez en la escena política venezolana, que es el Caracaso de 1989. Eh, eso marca claramente un antes y un después, eh, un, un antes de la Venezuela supuestamente feliz que malgastaba la renta petrolera sin que... Eh, ...los beneficios de esas rentas extraordinarias que Venezuela había obtenido a partir de la crisis del petróleo en el 73... ...como la mayoría de los países ricos en ese eh, recurso. Y después de ese momento, el momento de la gran crisis eh, donde el pueblo resiste el, el ajuste eh, que planteaba Carlos Andrés Pérez... ...sale a la calle, todavía no se terminan de contar los muertos... Y emerge, pocos años después, eh, eh, Chávez. La era está marcada por esos dos fenómenos, ¿no? Un momento eh, de crisis de un modelo eh, de renta petrolera no destinada... Eh, a ser compartida y disfrutada por la mayoría de, le, de los venezolanos, un momento de irrupción popular muy fuerte con el Caracaso donde aparece la demanda y un momento eh, ya bajo el, el gobierno de Chávez en que la renta empieza a distribuirse a través de una... Eh, sobre todo de una política social muy agresiva, muy novedosa y que prácticamente creó eh, al lado del viejo Estado venezolano un nuevo Estado uh -huh. eh, dedicado al, al bienestar de los venezolanos. Una tarea que de alguna manera también, y esto a, a veces tiende a olvidarse y no es el tema principal. A, a, ...a mencionar hoy, pero no hay que dejar de decirlo, el presidente Rafael Caldera... ...que fue el inmediato predecesor eh, de Chávez, de alguna manera había empezado este camino... ...que por cierto con Chávez se radicalizó muy fuertemente. ¿Cómo sigue esto sin Chávez? Te pregunto porque uno tiene la impresión de que la región... ...ha dado en los últimos años eh, presidencialismos muy fuertes, con líderes muy carismáticos... Eh, y entonces, bueno, uno dice, desaparecido líder, ¿qué ocurre? Eh, el pueblo se hace carne de esa revolución, de esos cambios, es el, el sostenedor de, de, en este caso, la revolución bolivariana. ¿Qué te parece que puede pasar? Bueno, esa es la gran prueba a la que está sometido a partir de ayer el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eh, en la... América Latina de hoy tenemos experiencias muy diversas, eh, aún con liderazgos carismáticos fuertes hay casos como el argentino donde el liderazgo de la presidenta está apoyado en un partido tradicional con décadas de, de existencia, en el caso de Brasil el partido de los trabajadores y la coalición que lo acompaña es una eh, realidad partidaria muy institucionalizada. Tal vez este, el, el caso de menor institucionalización sea Ecuador y junto a Ecuador tal vez el caso venezolano sea un caso de una institucionalización incipiente. Porque recordemos que el propio Partido Socialista Unido de Venezuela es una experiencia bastante, bastante reciente uh -huh. que resulta de la fusión de la pequeña multitud de grupos que en el origen del chavismo en el 98 se encolumnaron detrás de, de su candidatura. Así que es una prueba muy, este, muy importante que eh, también seguramente eh, requerirá de mucho temple eh, de parte de eh, los más de un líder del Partido Socialista Unido de Venezuela que tiene aspiraciones a la sucesión. No es casualidad que cuando Chávez anunció... Eh, que había reaparecido el cáncer y que tenía que trasladarse a Cuba en esa misma eh, conferencia de prensa él interviniera de manera decidida para decir que su sucesor favorito era Nicolás, era Nicolás Maduro evidentemente Chávez allí estaba interviniendo para eh, prevenir eh, que se desatara una batalla sucesoria en caso de que las cosas terminaran eh, como terminaron en el día de ayer. Pero eso es también revelador de tensiones que existen en un partido joven en un partido con muchas eh, corrientes internas y que ahora va a estar eh, sometido a la, a la prueba de manejar una herencia de, de simpatía y de afecto que es evidente en las personas que se están manifestando eh, por estas horas, pero también eh, frente a un momento donde el desafío de una oposición unida eh, es un desafío más fuerte que en otros eh, momentos del, del chavismo porque la última elección fue justamente la elección más competitiva uh -huh. que tuvo que enfrentar eh, desde 1998 decir, Pero la muerte no, no puede hacer crecer la imagen no solamente de Chávez sino de la revolución y en este caso de su sucesor Probablemente sí y eh, para no atribuirlo todo simplemente a, a, a un efecto coyuntural de simpatía después de las elecciones presidenciales hubo elecciones a nivel de los estados en Venezuela, donde Chávez no fue candidato, donde Chávez ya estaba en Cuba y donde el Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo un resultado muy eh, saludable y al lado de eso también tuvo un resultado muy saludable en su estado, el estado Miranda, el estado que rodea la Capriles. ciudad de Caracas, Enrique Capriles, el candidato de la hoy unida oposición. Bueno, vamos a esperar, en 30 días hay elecciones en Venezuela y habrá todavía mucho más material para seguir analizando. Gabriel, gracias eh, por haber estado en nuestro primer programa Un Juego de Damas. Gracias por la invitación y mucho éxito en el programa. Gracias. Bueno, hacemos un breve corte y enseguida estamos con nuestras panelistas.